¿Qué es la educación STEM? STEM es el acrónimo en inglés de los nombres de cuatro materias o disciplinas académicas Ciencias, Ingeniería, Tecnología y Matemáticas por sus siglas en inglés Las iniciativas o proyectos educativos englobados bajo esta denominación pretenden aprovechar las similitudes y puntos en común de estas cuatro materias para desarrollar un enfoque interdisciplinario del proceso de enseñanza y aprendizaje incorporando contextos y situaciones de la vida cotidiana y utilizando todas las herramientas tecnológicas necesarias. Esta educación busca desarrollar las siguientes habilidades en los estudiantes investigación, pensamiento crítico, solución de problemas, la creatividad, comunicación y colaboración. El concepto STEM comenzó en la década de los 90 en la Fundación Nacional para la Ciencia. Y aunque fueron muchos aquellos que se interesaron por esta iniciativa, solo hasta el año de 2010 fue importante en las políticas gubernamentales de los Estados Unidos de América. Desde entonces, la educación STEM ha traspasado fronteras. Sabemos que en Colombia y en América Latina, hay docentes, coordinadores, rectores e instituciones educativas que están desarrollando acciones en torno a la educación STEM. Los invitamos a visitar www.compartirpalabramaestra.org para que conozcan cómo dar a conocer sus experiencias pedagógicas.